Palabras de origen taíno. Listado de palabras taínas que están incluidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Anón, Areito, Arepa, Barbacoa, Batata, batei, Bija, boío, Boricua, cacique, Canoa, Carey, Caribe, Casabe, Cayuco, Cocuyo, Comején, Conuco, Tajao, Fotuto, Guagua, Guaniqueyu, Guaraguao, Guasabara, Guayaba, Guiro, Amaca, Huracán, Utia, Iguana, Jagua, Jatibonico, Jíbaro, Macana, Makuto, Mani, Naiboa, Nigua, Orokovix, Piragua, Keni, Sabana, Taino, Tiburón, Yaguasa, Zunzun. Uf, son tantas, así que ya tú sabes. Son palabras que están en el diccionario español y son taínas.